Mónica, bueno, han pasado apenas unas horas de haber escuchado el veredicto popular. Sí, buenos días, eh, Sofi, ¿cómo estás? Eh, sí, eh, salimos absuelta del juicio, que fue muy, eh, muy perjuicio para, para un montón de personas, eh, muy largo, eh, pero bueno, con el final feliz. Cuando escuchaste el veredicto, ¿estabas confiada de que podía llegar a, a que los 12 ciudadanos... No, ¿No llegaron a un acuerdo? ¿Que ¿Te sentías que, que iban a ellos a darse cuenta de que ustedes eran inocentes? Somos inocentes, pero estaba muy peleado y estaban muy confundidos. El jurado estaba muy, pero muy confundido. Uh -huh. Lo que en este caso, eh, lo que más te ha relacionado, te perjudicaba a vos, eran aquellos papeles que se encontraron que me gustaría que expliques a la población si vos tenías conocimiento acerca de esos escritos que eh, eh, fueron escritos de puño y letra por parte de Elizabeth Vendura, quien era la pareja de Burela, y eh, cómo llega también a, a tener, cómo llegas vos a tener la relación con ella. Eh, bueno, nosotros somos amiga de años, pero no teníamos eh, contacto frecuente con, eh, con él. Eh, lo que pasa que yo cuando atiendo a una paciente eh, ellos exponen, exponen todas sus peticiones en el eh, papelito, pero yo no tengo contacto con el papelito, yo no leo papel por papel. Entonces, generalmente yo tengo un diálogo con la paciente y bueno, después ellos vuelcan al papel la petición que me han charlado. Por eso yo no tengo conocimiento. Luego me entero, cuando soy detenida, me entero que lo que Eli había expuesto en los papeles. Lo cual, ¿por qué lo expone Eli eso? Porque ella tenía mucho miedo. A ella la habían amenazado de muerte a ella y a sus hijos. Entonces ella pedía muchísima protección. Por eso ella pedía que se estancara, pero no para que se supiera de nada. Eh, o sea, ella pedía están, eh, todo lo que se estancara para que... Eh, pedir protección por el miedo que tenía que la mataran a ella a sus hijos pero y entonces en eso entra la confusión y se malinterpreta de acuerdo a lo que me estás comentando exacto, se malinterpretó junto con el audio el audio fue una discordia o sea, una discusión entre ambas entonces como ella había hablado de un poco de mi trabajo fue una impotencia mía que yo le quise pegar donde a ella más le dolía pero realmente nosotros somos inocentes Claro, recordemos que ese audio es una conversación que mantienen eh, ustedes, tanto Elizabeth Ventura como, como vos, en donde hacen referencia a eh, la situación de, de la muerte de Burela y es algo que se mostró también en el juicio y ante los 12 ciudadanos. Tal cual, tal cual fue así. Y ahora, eh, ¿cómo durante estos años en los cuales eh, fuiste juzgada, fuiste investigada, cómo fue eh, todo este periodo? Y fue muy difícil, yo estuve seis meses en el penal, lo cual eh, realmente destrozaron dos familias, la mía y la de Elizabeth. La mía porque yo perdí a mi padre y porque me destrozaron mi familia con mis hijos. Y en el penal, o sea, no es fácil convivir una vida de penal. ¿Qué relación tenías antes de lo sucedido...? Y después con Elizabeth Ventura. Y antes de lo sucedido éramos muy amigas, pero sentí como me sentí traicionada uh -huh. y se rompió una relación eh, de amiga, una relación de amistad. ¿Por qué te sentiste traicionada? Y porque en el penal hubieron muchas diferencias, muchas diferencias de ella para conmigo. Afuera éramos muy unidas y adentro del penal no. Y cuando sucede esto y te, te enterás de lo que ella había manifestado en esos papeles para que para que realizaras tu trabajo, eh, una vez que te enteraste, ¿no, ¿no pudiste hablar con ella y decir, aclará que yo no tengo nada que ver con esto? Sí, lo dije, pero ella dijo que no tenía nada que aclarar porque ella no había hecho nada. Pero.